Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Wilton Martínez de ResetOK.com, solución almohadilla. En este día vamos a resetear la Canon MB2110 que tiene error de error 5B00, ¿correcto? Ok, empecemos. Primero, debe eh, colocarla en modo servicio. Eh, eh, yo abajo te muestro cómo colocar en modo servicio. Recuerda. Colocarla en modo servicio no significa que la vayas a res, se vaya a resetear inmediatamente. No es para prepararla para que pueda resetear, ¿correcto? Inmediatamente, ya que hayas colocado en modo servicio, eh, entras al panel de control de impresora y te debe mostrar la impresora acá como, como desconectada, ¿cierto? La MB2100 serie y abajo debe aparecer el device, ¿correcto? Esto es importante. Si aparece esto y esto no, entonces algo está, está fallando, debes... Eh, revisar el cable USB, que esté bien conectado o que esté conectado al cable USB no funciona si es por Wi-Fi ¿listo? o en el momento de colocar el modo servicio acá arriba te coloco un vídeo de cómo colocar el modo servicio debe estar apagada la impresora y conectada ¿listo? si no te sale el, el LED verde en caso de la Canon G2100 y en caso de la Canon g MG, perdón, MB2110 no te sale eh, color blanco fijo o sea, LED blanco fijo entonces algo, pasa, algo está pasando que no está en modo servicio debes apagarla, desenchufarla esperar media hora y volver a intentar no intentar constantemente porque puedes dañar la Correcto, estas caras son muy delicadas listo, ok, aquí aparece esto está perfecto, hago clic acá arriba, al ejecutable doy doble clic, correcto, ahí se nos activa doy clic en aceptar y se nos abre el programa ¿Correcto? Aquí está el programa A ver, importante que revisen Esto, revisen el tit la barra De título, diga el nombre De la impresora, esto es importante Si dice device, acá arriba Significa que el programa No está leyendo la impresora O sea, no hay comunicación No hay, no hay eh, conexión Entonces, si aparece device No van a poder resetear ¿Listo? Entonces, acá está listo ¿Correcto? Acá hay varios controles, lo que van a hacer es que va a resetear a esta parte de aquí, correcto, entran aquí, resetean el 0%, que es lo que van a dejar, y le dan clic en set, listo, main, acá, set, damos clic acá, El, él, la persona que está del eh, en, en, en otro lado debe haber colocado 10 hojitas, 10 hojitas en la bandeja, para que cuando yo dé clic aquí, imprima una hoja, entonces para que pueda imprimirla y no se vaya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 Contáctame al WhatsApp 301-692-8346 Taló Wilton Martínez de okay. ResetOK.com -okay